Número 1. Mucho ojo en esta escena. En el final de la introducción de la película, una mujer le toma una foto a Elizabeth James y a Nick Parker, donde podemos ver que en la mesa hay dos velas. Sin embargo, cuando vemos la fotografía, las velas desaparecieron. Número 2. Cuando ambas están por jugar póker, Annie es la que previamente sostiene el mazo para repartir. Sin embargo en un movimiento se puede ver la mano con una uña pintada Que obviamente se trata de Ali Quien se supone que no estaba repartiendo Número 3 En esta escena luego de la pelea de Esgrima Ambas se sacan los cascos y se puede notar que Annie queda un poco despeinada Pero en el momento en el que se dan la vuelta para saludarse Annie se encuentra peinada Número 4 cuando ambas están despidiendo en el campamento, Ali se dirige hacia la limusina con una pequeña bolsa en su mano izquierda y la maleta en su mano derecha. Pero unos pocos segundos después, los objetos cambian de lugar por arte de magia. Número 5. En el campamento Walden se puede observar a Annie y a otras dos chicas con raquetas de tenis en la mano. Pero luego, unos segundos después, desaparece la raqueta de una de esas chicas. Número 6, cuando están en las cabañas de aislamiento podemos ver que la banda elástica que Ali trae en el pelo cambia de color y diseño. Número 7, cuando Ali, Elizabeth y Martin llegan al hotel Stranford, él cierra la puerta de la limusina cuando terminan de bajar. Luego de unos segundos en el cambio de la toma, la puerta se encuentra abierta. Número 8, cuando madre e hija están tomando el té el reloj que Elizabeth trae en su brazo derecho desaparece. Número 9. Cuando Meredith se encuentra con las gemelas en la piscina, primero mira a Ali y luego a Annie, siendo este último caso no del todo cierto, ya que en ese momento su vista está dirigida más arriba de lo normal. Número 10. Cuando Annie se reencuentra con su padre en el aeropuerto podemos ver que mientras están hablando ella no tiene su mochila colgada del hombro, pero en el cambio de la toma se le ve con la mochila puesta otra vez.